¿Qué tal mis queridos amigos? Feliz día para todos. Con la alegría de iniciar una nueva jornada, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Sea este el momento para darle gracias a Dios, para pedir perdón, para encomendar también nuestras necesidades. Juntos hagamos nuestra oración inicial. Que el Espíritu de Dios hoy nos llene de su gracia, de su sabiduría y de su fortaleza. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, San Marcos capítulo 3, versículo 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y los siguió una muchedumbre. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania a las cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fueran a destrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante Él. Tú eres el Hijo de Dios, pero Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La multitud busca a Jesús, quiere estar al lado de Jesús, quiere tocar a Jesús. En el fondo hay una satisfacción de las necesidades básicas. En el fondo hay que encuentran en Él a alguien muy especial, a alguien que, que genera, una experiencia especial, extraordinaria en la vida. Y es que él, él es el único que da sentido, que da alegría, que da esa razón de ser a nuestra vida. Busquemos a Dios. Hoy jueves sea la oportunidad para ir al Santísimo, para estar un momentico a solas con Él. Sea esta la oportunidad, mis queridos hermanos, para buscar de Dios la Palabra, en la Eucaristía, en el encuentro con los hermanos. Busquemos de Dios. Busquemos estar con Él, busquemos a solas ese espacio con Él, la oración fundamental, mis queridos hermanos. Bueno, queridos hermanos, ahí les dejo la tarea que hoy sea buscar de Dios, buscar al Señor, buscar estar al lado de Él. Señor los bendiga, los y los proteja. Feliz día.